Miembros de la Asociación de Comunidades Unidas del Municipio de Castillo realizaron un operativo de limpieza en la carretera que comunica el referido municipio con San Francisco de Macorís, Sinagua, a propósito de acercarse los días de azueto por la Semana Mayor. Y tenemos un operativo de limpieza con motivo de Semana Santa. Que el de aquí, Plátio, somos la Asociación de Comunidades Unidas por el Municipio de Castillo para notificar que nosotros trabajamos ahora y así podemos en operar con el medio ambiente trabajar en la sociedad En cámara José Tifa para NTN Joanny Cordero.